Aquí tenemos una paciente que se curó de cáncer de la tiroides, ¿sí? Aquí está el resultado, que es la ya negativa, negativo. Ya. ¿Su nombre? Yo me llamo Luisa Yolanda Cadena Fonseca, vivo aquí y aquí. ¿De cuánto fue su tiempo de tratamiento? Eh, me he puesto ya 12 inyecciones. ¿12? 12. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien y me hice este último examen y me sale que está negativo. Ya no tengo nada. ¿Qué le ha dicho a su doctor tratante? Él me hizo un examen primeramente. Me salió igualmente negativo. Y no convencido de eso, me mandó a hacer una punción. Y en la punción me sale este resultado que igualmente está negativo. Este es un testimonio más de lo que es la inyección de la moringa, que la señora se curó de cáncer a la tiroides. ¿Cuántas inyecciones, ¿Cuántas inyecciones fueron? 12, ¿no? 12 inyecciones. 12. Bueno, muchísimas gracias. Y que el amor infinito siempre esté. Te... Sí, estoy muy contenta yo también. Gracias a Dios y a ustedes. Muchísimas gracias.